es un monstruo sin facciones que aparece en las fotografías de los niños y adolescentes. El personaje de Seda fue creado en el 2009 por un usuario llamado Victor Gunsten en el foro de Something A Full. Sin embargo, es posible que este personaje exista más allá de la imaginación porque el 31 de mayo del 2014, dos niñas, Morgan Heiser, y Anissa Weyer se conocieron, decidieron asesinar a una tercera niña llamada Peyton Leunter. Básicamente las dos niñas invitaron a la niña Peyton a las profundidades del bosque donde ahí la apuñalaron, sin embargo la niña corrió con suerte ya que un ciclista la vio y la trasladó a un hospital. Las dos niñas fueron detenidas por un policía al cual le resultó sospechosa la presencia de dos niñas en un bosque. La niña Anissa le cuenta al oficial que acaban de asesinar a la niña Peyton y le dice que se dirige a la reserva natural donde se encuentra la mansión de Slenderman para reunirse con él y todo supuestamente para convertirse en una especie de servidora. De Slenderman, será entonces que Slenderman si es real y existe